En Unamos Ped nos estamos preparando para estas fechas disemblinas. Si nos sigues en nuestras diferentes redes sociales te podrás haber dado cuenta que día con día les subimos imágenes en las cuales les enseñamos cómo adornar su espacio poniendo en práctica el uso del reciclaje. Poco sabemos cuál es el origen de esta tradición y qué esconde detrás Nos simplemente queremos saber un poco más acerca de esta temporada. Por eso nos dimos a la tela de investigar algunos datos curiosos que no sabías de Navidad. Así que si te interesa ponte cómodo y pon mucha atención. que se celebraban en diciembre En Suecia mantienen el arbolito adornado y con luces 20 días hasta después de la celebración de Navidad En el Hotel Emirates Place de Abu se encuentra el árbol de Navidad más caro del mundo valuado en casi 11 millones de dólares Mide 13 metros de alto y está decorado con pulseras de diamantes zafiros, perlas, bigotes de oro, collares y relojes de pulsera al reno de Rodolfo que ayuda a Papá Noel pero no sabemos el porqué de su nariz brillante un grupo de científicos noruegos tiene la teoría de que se trata de una infección parasitaria que tiene en el sistema respiratorio a los cinco meses de iniciada la Guerra Mundial, ambos bandos se tomaron un descanso, donde entre ellos cantaban villancicos y varias canciones. A la mañana siguiente, soldados alemanes salieron de las trincheras y comenzaron a aproximarse a las tropas aliadas gritando feliz no Lo increíble de todo esto es que no fue un troco, sino que los soldados realmente salieron a recibirlas y estrechar sus manos. El pavo de Nochebuena tuvo su origen en por allá del siglo XVI cuando los aztecas se lo dieron a probar a Hernán Cortés a este le gustó tanto que se lo llevó a España y en México antes se conocía como Mojolón En japonés a la Navidad se le dice más Edward Johnson fue el primero en adornar su árbol de Navidad con lámparas eléctricas La existencia de los tres reyes magos data más o menos de por allá del siglo VI d.C. Richard, que a los europeos le regaló al niño dios oro lo cual al vestido, su realeza Gaspar, cuyo bien más preciado en el incienso se le apreció al niño como símbolo de su divinidad. Y por último, Baltasar, el cual entrega mirra en alusión a su futura pasión y resurrección. Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. El verde representa la vida y el renacimiento. El rojo, la sangre de Cristo y el dorado, la luz, la realeza y la riqueza. En Argentina, la bebida con la que más se brinda Navidad es la sidra. Seguramente conoces la tradición de besarse debajo de un muérdago, pues esta planta para los druidas era muchísimo más especial, ya que se creía que curaba la infertilidad y protegía del mar. La flor de Nochebuena. Estas decorativas plantas son exclusivas de México, específicamente del táxico de guerrero. Su uso en invierno se debe a que en esta temporada es cuando florece. Se sí, dio a conocer al mundo y la época colonial, y con ella. medio de 2.106 millones de niños y en cada casa más o menos de 2 a 5 integrantes. Papá Noel debería de hacer más o menos unas 842 millones de paradas en la noche de navidad. Esto implica que debería de hacerlo a una velocidad de 0.0002 segundos y acelerar a una velocidad de 20.500 millones de metros por segundo en cada parada. La fuerza de esta aceleración terminaría matando a Papá Noel al distancia. En algunos países existe la leyenda de la Bruja Befana, la cual estaba abriendo su casa cuando vio pasar a los tres reyes magos. Ellos la invitaron a venir con ella hacia Valencia. La bruja no los acompañó y es por eso que se siente arrepentida, con lo cual la Befana sale cada año a repartir regalos y en busca del niño Dios. Esta leyenda es originaria de Italia. En Gran Bretaña, en 1552, los puritanos británicos prohibieron la tradición de la Navidad. La Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con el reinado de Carlos II. Cada 24 de diciembre miles de turistas se trasladan a una ciudad cerca de Austria, donde hace más o menos 185 años se compuso la canción Noche de Paz, que quizá es el villancico más conocido en todo el mundo. 20 millones, no. Y acelerar a una velocidad de 20 y acelerar a una velocidad de 20.500 millones de segundos.